Siempre me siento feliz, ¿sabes por qué? Porque no espero nada de nadie. Esperar siempre duele. Los problemas no son eternos, siempre tienen solución. Lo único que no se resuelve es la muerte. Palabras de William Shakespeare. Mi nombre es Viviana Nelly, soy locutora. Y el 7 de abril cumplí 25 años de radio. Hoy les vengo a contar mi historia y tal vez... No me identifiquen tanto por mi trabajo en medios de comunicación, pero sí por la historia que les voy a contar ahora. De chica, de adolescente, escuchaba mucha radio, Radio AM. De hecho, ahí estoy en imágenes, junto a Juan Carlos del Misier, uno de mis referentes. Y para escuchar la radio y mi programa favorito, me quedaba hasta las 2 de la mañana, dormía siesta. A la mañana entraba temprano al, al colegio, a la secundaria. Me tenía que levantar a las 6 de la mañana y bueno, hacía todo esto para poder quedarme hasta tarde bueno, era tanta la pasión que dije, bueno, voy a estudiar locución me anoto en el Iser que es el Instituto Madre y bueno, tenía que dar cinco exámenes, eran cinco instancias en esa época mucha gente que se inscribía, pocas vacantes lamentablemente ese fue mi primer fracaso no pude ingresar, tenía que seguir preparándome, intentar en otras oportunidades y lamentablemente la necesidad de trabajar y el nacimiento de mis hijos hizo que fuera dilatando este sueño que tenía de adolescente. Más allá de todo esto, seguí con esa, esa pasión por la radio y comencé mi primera producción radial en 1996. Diferentes programas de radio en distintas emisoras locales Hice también programas de televisión, hasta saqué mi propia revista, todo de manera independiente, buscando mis propios auspiciantes, haciendo la producción del programa. Pero seguía con esas ganas de ingresar a Lizar Finalmente, en 2005, logro ingresar. Después de tres años, tengo mi matrícula y empiezo a entregar currículums. Bueno, ahí en las imágenes estoy junto a mis padrinos, que... Los voy a mencionar porque realmente son personas que han marcado mi vida y que siempre han estado en los momentos importantes. Alejandro Leandro Brumatti, a Carlos Rolando. Y se podían elegir dos, pero bueno, elegí tres. Mi otro padrino es Ricardo Martínez Puente, esas personas que eh, tienen la humildad de los grandes y que cuando lo necesitas siempre hay alguien que te da un empujoncito, él es así. Y más allá de esto, yo seguía esperando... ...que me llamen de alguna radio a nivel nacional... ...yo quería que mi voz escuchara en todo el país... ...bueno, mientras esperaba formé mi propia productora... ...que es Radiográfica TV Web... ...y junto a mi familia empezamos con la organización... ...de eventos, shows musicales... ...grabé audiolibros, hice conducción de eventos... ...clases también en diferentes institutos... ...dando talleres de locución, de radio... Y más allá de esto seguía yo en no la espera de que me llamen de alguna radio a nivel nacional. Hasta también hice notas para un programa de remo, hice locución comercial en programas de fútbol. Pero esperaba ese momento, esperaba ese llamado de alguna radio a nivel nacional. Llamado que nunca se produjo. Lamentablemente no me llamaron de ninguna de esas radios donde entregué currículum. Y es esa sensación como cuando uno va corriendo hasta la estación y de repente ves que el tren se te fue y que cada vez lo ves más chiquitito lo ves como que se va alejando y te quedas ahí en el andén esperando como Penélope pero la vida tiene esas cosas que, que dan vueltas, ¿no? y en 2010 me entero de la convocatoria del subte que buscaba una voz para el servicio bueno, presento mi demo, dije esta es mi oportunidad presento una serie de pruebas pasa el tiempo y no me llaman entonces pienso otra vez otro de mis fracasos pero no esta vez no fue así y me llamaron para hacer la voz del servicio dos años más tarde llega el tren que también solicita mi voz y pasaron los años cinco años más y yo seguía esperando que me llamen de alguna radio a nivel nacional justo recuerdo este día que estaba viajando hacia Tigre y empiezan a caer solicitudes de amistad una tras otra en Facebook. Bueno, digo, ¿qué pasó acá? Hasta que un, un lector del de diario Clarín pone en mi muro la nota que había sido publicada días atrás en el Zonal de San Martín. Esta nota fue replicada a nivel nacional y me la comparten en mi muro y ahí la gente empieza a solicitar mi amistad. Ahí es donde me doy cuenta de hasta dónde llegaba con mi voz. Más de 3 millones de personas me escuchaban a diario, tanto en un medio de transporte como en el otro. Una cifra que después me di cuenta superaba al programa más escuchado de la radio más escuchada del país. Por eso no esperes nada de nadie, esperar siempre duele. Y le agrego a estas palabras de Shakespeare, que si hay algo bueno que te sorprenda y nunca dejes de crear algo nuevo para sentirte vivo. Y algo más, contarles que en su momento la llegada de mis hijos hizo que dilatara un poco este sueño de llegar con mi voz a todo el país y de ser locutora, pero hoy estoy orgullosa porque cuento con ellos que trabajan conmigo, con mi familia, con mi esposo y en especial mi hija que trabaja en la radio, es community manager, maneja también mis redes y mi hijo que Está estudiando locución, ya es operador técnico y este año se recibe de locutor. Así que dejarles este mensaje. Y el viaje también se termina en algún momento. Por eso es importante saber dónde nos vamos a bajar. Usted está en estación fracaso. Próxima estación, el éxito. Y no te olvides, ¿por qué no viajar, eh? Animate a viajar.